Así que digámosle, Señor, ayúdame, ayúdame que mi casa seas tú el simiente y que nada ni nadie la pueda derribar.